Dos mujeres fallecieron la madrugada de este martes en un trágico accidente ocurrido en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández salida Santo Domingo en esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de Rafaelina Aracena Adames de 37 años y Marisa Almanzar quienes fallecieron por los fuertes golpes que recibieron al chocar el vehículo en que se desplazaban con una pared en un residencial ubicado en la referida localidad En el hecho resultaron heridas Wilmery y Paulino Aracena Hija de la conductora Vanessa Mena Sánchez y Nicauri Fernández, quienes se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad. Cuando sonó el tiro, nos tiramos Gregorio y yo. Le dije, corre, corre, Gregorio, que, que algo grande pasó allá afuera. Cuando ustedes llegaron, ¿qué vieron? Nada, el accidente ahí. Un carro solamente. Vieron a gente, ¿cómo estaban allá dentro del vehículo? Había una que, duramos, que duraron muchísimo rato para poderla sacar y las otras la sacaron de una vez. Pero la otra estaba muerta y ya se quedaron, sí. quedaron atrapada de ella dentro de ella. Ella no estaba muerta todavía, la, la, o sea, de las dos que había. Porque una se murió adentro, fue ahí, no podía salir, tú sabes. Porque era muy gorda y no la podían sacar, pero la otra de que la sacaron, ella respiraba bien, pero a qué hora después... ¿A fue esto? A las 3. ¿De la mañana? Uh -huh. eh, lamentablemente fue un accidente fatal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 De que hay que Según los lugareños, el referido vehículo se desplazaba a alta velocidad al momento del accidente El vehículo accidentado se encuentra en la división nordeste de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco